Hola Sagitario, ¿cómo estás? Me encanta que estés aquí saludarte desde mi alma a la tuya. Te mando un beso, un abrazo y un apretón de cuerpecito. Sagitario, gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y sobre todo compartir esta información con tus familiares, amigos, conocidos, pareja, con quien tú quieras para que cada vez más almas conozcan esta información y puedan ponerle acción para generar abundancia, paz, plenitud, felicidad, todo aquello que ya está adentro de cada uno de nosotros y que solamente está a la espera de salir a la luz. Gracias, Sagitario. <coughs> Vamos a darnos la oportunidad. Quiero ponerte donde te veas, pero el día de hoy la cámara que tenemos no tiene como una amplia pantalla, sin embargo, eso no nos va a impedir entregarte el día de hoy tu lectura sagitario sagitaria recuerda que esta es una guía general por lo tanto puede o no ajustarse totalmente a tu vida te pido por favor que te lances a ver también tus guías de tu signo solar eh, tu signo ascendente y tu signo lunar para que en conjunto de esos tres puedas Recibir una información y una guía más completa. Lo encuentras todo aquí en este espacio. Recuerda tomar nota de aquello que resuene en tu alma. Y quiero comentarte que este mes de noviembre vamos a entregarte en este video el conjunto de guías para la parte general la parte del dinero, la parte de las relaciones, del amor, ¿ok? Nos vemos de entrenamiento espiritual y nos encanta dejarte todo listo para que todo este mes de noviembre puedas disfrutarlo, puedas brillar y puedas seguir sanando. Vamos a ver qué es lo que tienen para ti los arcángeles. El día de hoy, Sagitario, para ti está muy presente el arcángel Gabriel, aquel arcángel que nos le encanta acompañarnos en el camino de la vida tus cartas del presente tienes el estímulo de eh, boca arriba tienes hacia lo desconocido acá abajo tienes el campo de los sueños también vamos a ver cuáles son tus resistencias esta es esta primera parte tienes la primera resistencia tienes la unión eh, en esta primera parte del video te voy a hablar de tu lectura general para el mes de noviembre. Tienes el, la carta escucha y en resistencias también tienes el pozo de los deseos boca abajo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a iniciar con esta primera parte. En tu presente, Sagitario, ¿cómo te ha ido en estos momentos de tanto movimiento en tu vida? Cuéntanos. Déjanos un comentario aquí abajo para saber cómo te está yendo. Y te lo comento porque has estado recibiendo muchas formas, uh, estas muchos mensajes, muchos movimientos que el universo, que el mundo espiritual te han estado enviando para que entres en acción, para que te animes ya a vivir la vida como, que te mereces y como la mereces todos esos estímulos, con esta primer carta que tienes aquí acompañándote, nos habla de... Por un lado, no te sientas solo, no te sientas sola. Te estás eh, moviendo hacia un nivel más en conciencia, ¿ok? Estás aumentando tu conciencia, estás evolucionando. Y te recuerdan que todas aquellas situaciones que estás experimentando en este momento, Sagitario... Solamente son como este empujoncito para que ya decidas brillar, ya decidas ir por tu abundancia, por tu prosperidad, por lo que realmente quieres en la vida. Ok, Sagitario, déjate fluir. Es como una palmadita de Sagitario, Sagitaria, sí se puede. si sí tienes esta capacidad creadora, si sí tienes este derecho divino de merecer una vida mejor. Y lo único que requieres es tomar la decisión y voluntad de hacerte responsable de tu vida. Sagitario, esta recomendación que te hacen los ángeles en este presente es ser responsable de tu vida. Sagitario significa soltar viejos hábitos, viejas relaciones o relaciones en las que hoy te has dado cuenta que ya no dan para más y que así es perfecto ok, no quieras retenerlas ni quedarte ahí Sagitario porque eso te está llevando a evolucionar y a avanzar Sí es muy cierto que ante todo este cúmulo de emociones, de movimientos que has estado viviendo en los últimos meses y sobre todo en el periodo que llevamos de 2019 puede ser que te sientas como si estuvieras caminando hacia lo desconocido como si estuvieras eh, Tienes esta certeza que a donde estás yendo te estás dirigiendo a un muy buen lugar, sin embargo, pues bueno, también te genera un poco de incertidumbre, puesto que ante todo este cúmulo de movimientos, la inexperiencia es lo primero que estás eh, viviendo, como que la estás reconociendo, estás reconociendo que no sabes todo, que y eso es muy bueno, reconocer que no lo sabes todo, es un acto profundo de humildad. Eh, también es importante, Sagitario, que evites tener como esta sobreconfianza, ok, como excederte en, ah, pues yo, por un lado, estás reconociendo, sí, que no sabes todo, y eso es un fabuloso acto de humildad, como te decía, sin embargo, por el otro, te nos vas al extremo en el que, ante los hechos que has vivido, crees que, que ese conocimiento y esa forma de actuar es la única que existe en el mundo y de repente esa sobreconfianza te da como estos topes en la cabeza, ¿ok? Entonces es importante que evites como sentirte sobreconfiado y que esto te lleve a tomar ciertas decisiones mentales en las que lejos de vivirte en paz, en tranquilidad, desde tu, ausen, desde tu autenticidad, desde ya empiezas a sentir que el resultado será no grato para tu vida. ¿Ok, Sagitario? Entonces, estate muy pendiente de eso, porque ante todos estos estímulos quisieras tomar decisiones rápido, por un lado, eh, si se te están abriendo muchas puertas, que es lo más seguro? De repente quisieras tomar todas, y aquí te dicen, ojo, porque te, estamos, si sí eres un ser ilimitado, si sí eres una, un ser que merece todas las oportunidades del universo, sin embargo, también es importante que reconozcas cuál es tu capacidad al día de hoy, cuál es tu apertura para continuar como estudiante, como aprendiz, para que sobre eso tomes las decisiones, perdón, tomes las oportunidades que mejor se ajusten a los deseos de tu alma, ¿ok? Recuerda que en todo momento esa sabiduría que ya tienes Sagitario eh, ha sido adquirida o, o está emanándose de las experiencias que has vivido. Entonces es por eso muy importante que hoy te recuerdan tus arcángeles, sobre todo Arcángel Gabriel, te dice, calma, es importante que me pidas ayuda para mantener tu mente despejada y a través de este espacio mental, como de esta tranquilidad mental, tú puedas entrar en este viaje de la vida con los ojos bien abiertos y con los ojos como expectantes, ¿no? Como para darte cuenta por dónde si sí quieres seguir ese camino. Es muy importante, Sagitario, también te dicen... Eh, en este momento de tu vida, no des por sentado que conoces el territorio, ¿ok? Apenas te estamos mostrando otro pedacito de tu camino de vida. No lo conoces. No creas que lo conoces. Más bien, mantente como estos niños, como en este sentido de descubrimiento, de imaginación, de... Mmm, emoción por lo nuevo, por lo que te vas a encontrar, ¿ok? Puesto que... De repente te pueden presentar algunas propuestas o algunas opciones que parecieran como en una máscara perfectas, maravillosas, te van a dar miles de millones de pesos, de euros, de lo que tú quieras, pero detrás hay algo escondido, hay un interés más sobre esas opciones que te pueden estar llegando que te eh, podrían llevar a salir de tu centro o a sentirte desequilibrado desequilibrada o sobre exigido, ¿ok? Entonces es importante que mantengas la calma, que en todo momento estés en comunicación con Gabriel, con el Arcángel Gabriel, para que él te vaya guiando sobre las decisiones correctas para tu evolución, ¿ok? Recuerda que a veces las decisiones correctas para la evolución y la... El, la expansión de conciencia no siempre se ajustan a las decisiones que quisiéramos tomar desde la mente, desde una conveniencia personal, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso, te recomiendan eh, mantenerte en observación, que también es muy importante comentarte, Sagitario, que en este mes, al estar... Viendo y viviendo y experimentando diferentes estímulos Evites tomar como decisiones sobre una aventura totalmente arriesgada Totalmente, vamos a llamarlo así, descabellada ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás muy movido, estás muy movida Entonces, si lo haces desde la mente O desde el miedo a perder esa posible oportunidad Lo único que vas a hacer es embarcarte en un camino como rasposo no donde te vas a dar de topes y eh, bueno, al final todo en la vida te lleva a una evolución mayor, sin embargo la idea aquí es que poco a poco te permitas ir descubriendo que la vida y en la vida no veniste a sufrir, veniste a crear y eso te lo dicen porque tienes el campo de los sueños, esta carta maravillosa en tu presente. Mira, es muy cierto que vives en un momento en el que tanto estímulo te lleva a pensar y a ver varias posibilidades de crear cosas, varias posibilidades de ponerte en acción, varias eh, oportunidades. Sin embargo, te en, ante ese mismo deslumbrar, de repente eh, te estancas tú solito, ¿ok? Entonces en este mes de noviembre, que es el mes 11, que significa el número 11 es equilibrio, es eh, perfección, es el momento, el momento exacto, ¿ok? Para actuar, también es muy importante que revises cuáles son los verdaderos deseos de tu alma, aquello a lo que dices, por esto sí daría mi vida, porque confío en que va a salir bien. ¿Ok? Sagitario, es el momento perfecto para que explores el inmenso potencial, como esa todo eso que hay adentro de ti, que todavía no has descubierto en tu vida. Por eso es que te están llegando tantos estímulos. ¿Ok? Solamente mantente observándolos, que si sí te resuena, que no te resuena, antes de tomar decisiones mentales, como decisiones por autoexigencia o por... Un deber ser Revisa qué es eh, Lo que te quieren mostrar de tu potencial También te dicen Con esta carta que Si tú estás dispuesto A trabajar de la mano Con tu alma, con tu brújula interna Vas a disfrutar De una abundancia Que no habías Experimentado en años anteriores De tu vida Okay, ¿Por qué? Porque ya vas a estar conectado con esta energía superior, conectado, conectada con esta energía superior, y a través de eso vas a poder generar ideas, creaciones, ser más creativo, creativa, que te lleven a sentirte en plenitud. Y ojo, la plenitud no solo tiene que ver con la parte económica, sino con tu parte interna, como decir, pues igual ya estoy aquí un poco más tranquilo en esta hamaca tomándome... Mmm, una piña colada y eso me da paz y eso también a su vez me genera estabilidad y entonces a lo mejor eh, esto es mucho mejor que estar sentado en una oficina o sentada en una oficina, ¿ok? Es como este ejemplo en el que tú cualquier cosa que estés haciendo en este mes observes si te genera paz, si te genera pasión, si te genera entrega. Desde ese punto de vista, desde esa disposición de trabajar con tu alma Es como vas a poder ver la abundancia en tu vida Es importante que te mantengas en esta claridad de pensamientos, sentimientos y creencias Es decir, que seas congruente Al ser congruente entre lo que piensas, dices, sientes y haces Vas a ver las manifestaciones bastante bastante claras en tu vida Concéntrate Sagitario también eh, en esa imagen en la que en esta imagen que representa la mejor parte de tu vida ok vas a una vez que tú te abras a, a, a estas recomendaciones vas a ver estas manifestaciones ahora vamos a hablar de lo que está posiblemente estancándote esas resistencias en las que no quisieras tener que actuar y lo importante es liberarlas para que avances por un lado tienes la unión, esta carta número 8, que representa la unión, y esto nos habla de, recuerda que no estás solo, no estás sola. Es importante, te abras a trabajar en equipo. Este equipo puede ser la pareja, puede ser la familia, puede ser los eh, miembros de tu negocio, ¿ok? Ábrete a trabajar en equipo, ábrete a trabajar en unión con tu alma en unión con este poder divino en el que tú creas pídele constantemente durante este mes a gabriel al arcángel gabriel él te va a estar guiando no te resistas a escuchar los deseos de tu corazón ahí vienen también estos mensajes que te mandan los arcángeles en donde a través de imágenes de mensajes a través de una canción habrá una palabra que te haga clic que digas, ay, esa palabra me llegó al corazón, o esa frase la estaba esperando. Entonces, todo eso, Sagitario, te está dando la pauta para que avances en este camino durante noviembre. No te resistas a escucharlo, no te resistas a escuchar también las opiniones de los demás. Y ojo, no con escuchar las opiniones de, la, de los demás nos referimos a que hagas lo que aquellos afuera desean que hagas y pases por encima de ti, a lo que se refieren es, cada mensaje, cada palabra, si te resuena en tu alma, es una parte de ti que hay que o sanar en emociones, o dejar salir en manifestación, en autenticidad, en creación, en creatividad, por ejemplo, si eres bueno para cocinar un pastel y llega una persona y te dice, oye, deberías vender pasteles, y lo dudas con la primera persona, sin embargo se presentan 10 más en diferentes ocasiones y te dicen lo mismo. Ahí hay un don que posiblemente no estés descubriendo, y entonces al escuchar a estas personas diciéndote vende pasteles y tú decidirte a vender esos pasteles, tu abundancia se incrementa, a eso se refieren, ok, a veces no tenemos esta claridad o esta capacidad de observar nuestros dones, porque los hacemos tan fácil, porque los hacemos tan de manera eh, muy fluida, muy conocida para nosotros, que no lo tomamos como un don, porque creemos que un don tiene que ser algo en extremo visible, eh, brillar, que, que en extremo tiene que brillar ese don para sentirnos que lo tenemos. Y no en realidad todos los dones que tenemos en la vida sagitario, como seres humanos, nosotros mismos en ocasiones no tenemos la capacidad de descubrirlos. Y... A través de las personas es como nos vamos dando cuenta que los tenemos. Así es que ábrete a escuchar, no te resistas, ¿ok? ¿Por qué? Porque justo por eso te sale la carta del Pozo de los Deseos. Y el Pozo de los Deseos es una carta en donde hay un pozo con oro, con una máscara aquí volando... Y hay una chica de este lado observando Como si quisiera tomar el tesoro Pero por el otro lado no se anima Y entonces hay una máscara aquí volando Que representa aquellas negativas Que tú mismo o tú misma te has dado Ante aquellos dones Que te ha hecho saber las personas que tienes Y entonces eh, no te resistas a pedirle a Gabriel que te muestre a, tra a través de las personas cuáles son esos dones que requieres trabajar para entonces aumentar tu abundancia, abundancia en, en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver qué te dicen en este momento. En la parte del dinero, tienes el vuelo de cabeza. Y tiene mucho que ver con esta parte que te, te decían de los dones. A ver, te voy a decir por qué. Tienes la guarida del dragón en la parte económica y tienes la sanación del dolor. Bien, en la parte mmm, abundancia, primero te dicen, recuerda que la abundancia no solo es el dinero. Si tú pones especial atención como esta dependencia por el dinero, lo único que estás haciendo es bloquearnos de eso te dicen los arcángeles nos bloqueas la oportunidad de estarte mandando ideas diferentes para que tú te expandas entonces te invitan a revisar cuál es la verdadera relación que tienes con el dinero lo cuidas lo compartes lo utilizas como el medio de movimiento para que tú puedas crear cosas diferentes O lo sobreproteges, lo retienes, lo ocultas, tienes miedo a que se vaya ¿Sale? ¿Ya te diste cuenta de esas dos eh, formas de ver el dinero? Por un lado lo estás viendo desde la abundancia y por otro lado desde la escasez Hay que checar en qué estás moviéndote porque con esta carta el vuelo de cabeza te dicen Imagínate que tienes alas ante esta situación económica que estás viviendo. Imagínate que tienes alas y te elevas hacia el cielo y puedes ver no solo la situación en la que te encuentras, sino todas las oportunidades que te estamos ofreciendo para que reactives o mantengas activada esta abundancia económica. Se te invita a no tomar decisiones descabelladas cuando estás vibrando desde la carencia, es decir, si en algún momento tu economía se ha estado viendo estancada y entras como en esta desesperación por el miedo a no tener y entonces tú eres de las personas que quieren, se me ocurre, vamos a poner este ejemplo, no te gusta trabajar en una oficina porque no te gusta estar encerrado, porque no te gusta estar en un solo lugar, no sé, se me ocurren 8 o 10 horas ahí en esa misma silla enfrente de un computador. Sin embargo, como estás viendo que tu economía no se está activando porque no has querido escuchar los mensajes que te decían acá abajo, te... Sacrificas y entonces te vas a una empresa En donde no solo trabajan 10 horas seguidas Enfrente de un computador Trabajan 12 horas seguidas Y los 7 días de la semana Pero como tú quieres ese dinero Te aguantas y entonces tú solito Te truenas en energía ¿Ok? Ojo con eso, Sagitario Es muy importante que Escuches esos mensajes que tienen para ti los arcángeles. Habla con Miguel. Perdón, con Gabriel. Habla con el arcángel Gabriel. Eh, sí, también con Miguel, si tú quieres, te pueden ayudar. Ya tienes dos apoyos ahí de arcángeles. Sin embargo, hoy te acompaña Gabriel en este mes de noviembre. Y también te dice, una vez que tú dejes de vibrar en escasez y realmente escuches aquellas... Palabras, mensajes o veas aquellas imágenes con total entrega y certeza de que soy yo el que se está comunicando contigo Y tomes esta decisión de ponerte en acción Vas a poder empezar a reactivar esta abundancia que ya es en ti Ahora, si eres un empresario, es muy importante que hagas una pausa y en esta... Convivencia con las personas que dependen de ti como empresa. haz una pausa y escuches cuáles son sus necesidades principales, Sagitario. Ok, cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, qué les gustaría hacer, qué podrían implementar en tu negocio, porque son muy buenas ideas las que pueden darte, muy buenas ideas para monetizar, y si tú no te abres... Si tú no sueltas esta resistencia a escuchar y no te abres a estas conversaciones, puedes estarte perdiendo de muchas oportunidades de mm, implementar nuevas formas que te lleven a una ganancia superior, ¿ok? Eso es muy importante, ¿por qué? Porque tienes la parte de la sanación del dolor, y en esta parte económica, esta carta es muy importante. Puesto que... Uh, mira, en la vida... Solo tienes dos opciones. Vibrar desde el miedo o vibrar desde el amor. Y esto aplica también para personas que estén trabajando en empresas, ¿ok? Que sean empleados o emprendedores. Si tú vibras desde el miedo... Por un lado puede ser que estés desconfiando de toda la gente, por otro lado puede ser que no hables de tus proyectos porque tengas miedo a que alguien te robe la idea, y entonces tú mismo o tú misma estás bloqueándote la oportunidad de recibir ayuda. Por otro lado, si estás... Eh, si vibras desde la parte del amor, de la entrega, de la pasión contigo mismo, contigo misma, te darás cuenta que estar al servicio genuino de las personas solito se mueven las piezas para que tú mismo, tú misma, continúes generando ese beneficio mutuo, ¿ok? Y en este caso de la sanación del dolor, te hablan de soltar ya esas creencias negativas de ti mismo, para poder generar tu propia abundancia, para poder abrirte a la abundancia y generar tus ingresos, verlos crecer. No importa si estás en un empleo de ocho horas y eso es lo que te encanta. Lo importante aquí es no solo que tengas ese empleo, sino que sueltes la pereza de mantenerte confiado a ese solo ingreso, perdiéndote de la oportunidad de crear muchas cosas maravillosas. Ok, aquí nos hablan también en la parte económica para todos los aspectos, empresario, emprendedor, eh, profesional que trabaje en una empresa. Primero, suelta la pereza de generar nuevas ideas. Punto número dos, habla realmente de tus ideas con las personas que sabes que son claves en este desarrollo. Es decir, si trabajas en una empresa, Primero, háblalo con aquellas personas que están involucradas en esa idea. Si tú te dedicas a ser contador, pero de repente se te ha ocurrido que puedes eh, crear un evento donde las personas de la empresa se diviertan para quitarse su estrés, pues no lo vas a hablar con el gerente de finanzas. Te vas a dirigir con, se me ocurre, recursos humanos en el área correspondiente de eventos. ¿Me explico? Es identificar cuáles son las personas clave para que tu idea, para que tu proyecto se dé de una manera fluida y se dé de una manera gratificante para ti. Y aplica ese ejemplo en todas las áreas. Si eres empresario, tienes una nueva idea de negocio, me imagino un ejemplo que tenga que ver con la comida, pues no te vas a ir a una farmacéutica a proponer ese negocio Y eso es, eh, pareciera, mira, pareciera que es algo súper lógico y que nadie lo haría Sin embargo, a veces ante esas dudas de ti mismo, de ti misma Tiendes a contar estas ideas a personas que no tienen nada que ver con tu energía Es ahí donde se estanca a veces esa, esos proyectos Porque empiezas a escuchar negativas o, pues, o empiezas a escuchar dudas sobre esas ideas y te desanimas ¿Ok? Entonces enfócate bien en, quién, en buscar las personas claves Para que les compartas esas ideas Y juntos puedan aumentar sus posibilidades de abundancia Vamos a ver qué tienes en relaciones Vamos a ver Me encanta que estés aquí Sagitario Amo que estén aquí todos ustedes me encanta sentirlos. Recuerda ponernos un comentario encima las cartas, porque te decía al inicio que nuestra cámara no tiene... Mira, ya la moví. Nuestra cámara tiene un poco limitado el espacio, así que las de encima, porque eso no nos detiene para entregarte las cosas. Tienes también tomar una decisión de cabeza y tienes en relaciones momentos de alegría. Y aquí me piden sacarte una cuarta. Espero la puedas ver. Si no, ahorita te las voy a mostrar una por una. Tienes campos de tormenta. Ok, bien. A ver, en tus relaciones. Sagitario. Si bien eres un signo que cuando decides, decide entregarse totalmente a cualquier relación, no solo de pareja o de amigos, sino a cualquier relación, de repente esa autenticidad que te caracteriza Sagitario, no la sacas en su totalidad. Es como si en esta carta, el modificador del mapa mágico, este chico que tiene las, los ojos tapados, que está como... Eh, pasando de un lado a otro, de una mano a otra, las figuras que puedes ver aquí, eh, pareciera que eso mismo haces con tus emociones, por un lado las quieres sentir y por otro lado quieres esconderlas, pero por otro lado tu alma te dice déjame salir, pero prefieres mejor taparte los ojos y los oídos para que entonces las cosas se hagan y se manifiesten de acuerdo a lo que tú quieres mentalmente que se manifiesten en tus relaciones. Y esto nos habla, Sagitario, solamente de un miedo a ser tú mismo, tú misma, a ser auténtico, auténtica. Esto te ha llevado a sentirte como si aquella relación importante en tu vida hoy se haya alejado, se sienta alejada, como sin un rumbo fijo, como si alguien te estuviera diciendo decídete mano porque como que te entiendo pero como que te me pierdes pero como que me dices sí pero me quieres decir no, como en esta confusión porque lo que estás manifestando hacia afuera es la confusión que puedes estar sintiendo en estos momentos sobre lo que realmente quieres en relaciones. Y es importante comentarte que, ante esta confusión, lo mejor que hoy puedes hacer, lo mejor que te que te va a llevar al siguiente nivel, es primero sincerarte, con, ser brutalmente honesto, honesta, o sea, de verdad abrir tu corazón contigo y decir, «Sí me duele esto», «Sí quiero esto», «No me siento bien con esto», quiero sanar esto, ok, y entonces, entre esta total honestidad, tomes decisiones. Sagitario, estamos en un mes en el que para lograr un equilibrio, la energía universal te va a mandar muchas experiencias, para que te descubras y te reconozcas a ti mismo, a ti misma, Sagitario. No le tengas miedo a tomar decisiones, de hecho te piden que no temas en tomar decisiones, sin embargo, antes de tomar una decisión en relaciones, evalúes si esa decisión está basada en el amor propio, en lo que genuinamente deseas, o está basada en el orgullo, en el miedo, en la soberbia. De yo soy acá el que manda y las cosas se hacen como yo quiero, si no, bye. Y por dentro estás amando a esas personas, a esa o a esas personas. Te invitan a tomar una decisión, ¿desde qué lado te quieres ir? ¿Desde el amor o desde el ego? ¿Desde la abundancia o desde la escasez? Cualquiera de las dos decisiones, Sagitario, te va a llevar a una evolución. Solo que una va a ser amorosa y otra va a ser rasposa. Cuando te vas desde el lado del amor, todo se abre, todo se acomoda de una manera que... Cuando lo ves, hasta tú mismo, tú misma te sacas de, de, de onda, ¿no? Como de, ¡órale, qué rápido se acomodó esto! ¡órale, esto me encantó! Por otro lado, cuando te vas por el camino del ego... Te me raspas, te me cortas, ¿ok? ¿Por qué? Porque te vas por el lado del orgullo, te vas por el lado de la mentira, del miedo a, a, a perder o del miedo a no poseer, del autocontrol, ¿ok? Y entonces todo eso poco a poquito te va raspando, te va raspando hasta que arde demasiado. Tú decides por qué lado te vas, solo te lo ponemos para que puedas identificarlo. Y esto es porque, ante esas decisiones, puedes vivir momentos de alegría o momentos en tristeza. Y ojo, cada ciclo en tu vida implica... Que hagas movimientos que te lleven a tu paz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a llevar estos movimientos que te lleven a tu paz? Conecta con tu alma. Conecta con tu corazón. Pídele mucho a Gabriel que te guíe. El, el, los ángeles, los arcángeles siempre están dispuestos a ayudarte. Y es lo que más disfrutan. Puesto que esa es su misión en esta universalidad divina. Solo que no se van a meter hasta que tú se los pidas, y no por un tema de orgullo, sino por un tema de respeto a tu proceso, de respeto a tu alma, son tan amorosos, que siempre están al pendiente de ti, y que una vez que les permites entrar en tu vida, en esa alegría, te llevan a una vida maravillosa. Mantente en fe, mantente en certeza, mantente en confianza. ¿Por qué? Porque vienen momentos en los que puede ser que te sientas como en esta tormenta, como en este torbellino, porque estás recibiendo muchos estímulos, te decían al inicio. Estos estímulos de la vida, con esta carta del de estímulo justamente, estás recibiendo muchos estímulos que a veces podría parecer que estás en un torbellino y que puedes decirme, ay, ya no sé ni como por dónde me llegó, pero me llegó. Esos son los momentos, Sagitario, en los que hay que pedir el apoyo divino, como los refuerzos, ¿no? Así de, a ver, universo Ok, ya me estás mandando todos estos cambios para mi evolución. Venga, pues también mándame al ejército, porque el ejército celestial, porque requiero apoyo para poder evolucionar hacia mi más alto bien. Ok, entonces son los momentos en los que requieres pedir esa ayuda. Ahora, vamos a ver. Me están pidiendo que saque tres cartas más. Vamos a ver qué te quieren decir en general. Estas son generales. Ok. Mira. Tienes. Te están mandando estas recomendaciones. Mira, ese es el primer signo que me lo piden. Tienes el rescate, el abrazo triste y abierto de par en par de cabeza. Y vamos a ver qué te están diciendo en este momento. Sagitario, eh. Sabemos que estás recibiendo muchos estímulos de todos lados. Es importante que te mantengas en fe y en certeza de que todo aquello que estás recibiendo es para tu evolución y que lo que nos interesa genuinamente desde nuestro amor es llevarte a despertar espiritualmente, llevarte a conectar con tu alma, Permítenos entrar en tu corazón para que aquella tristeza que ya está acumulada en tu corazón Sea liberada Permítenos abrazarte en este momento y me piden que cierres tus ojos Te abraces Y sientas su abrazo te piden que liberes esa energía que te está estancando. Pareciera una gran tristeza, Sagitario. Como si en algún momento hubieses pedido el abrazo de ese ser más especial en tu vida para poderte sentirte acompañado, contenido, contenida. Y te dicen, aquí estamos. Danos ese abrazo, permítenos abrazarte. Puesto que queremos llevarte hacia tu evolución de la manera más amorosa posible para ti. No te cierres a estas emociones. Puedes hablarnos en cualquier momento. Si para ti así está bien... Sería importante que te des la oportunidad durante noviembre, varios días o los días que tú decidas, Sagitario, conectar con la naturaleza. Irte a un lugar natural en donde tú puedas sentir este abrazo divino y donde tú te puedas desahogar de todas aquellas emociones que se están albergando en tu corazón a raíz de todas aquellas situaciones que para ti fueron dolorosas. Estos estímulos que estás recibiendo, Sagitario, te van a llevar al rescate de tu alma. Y no porque haya alguien a quien rescatar, sino porque estás teniendo el empuje para salir a la luz, para descubrir nuevas opciones, descubrir nuevas rutas, nuevos caminos. Y lo importante es que les permitas sentirte en confianza y en, y en certeza. Qué bonito Sagitario, gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita para que nos tengas presentes. Cuando subamos el siguiente contenido de la guía de tu alma, te abrazo con mi alma, te mando bendiciones infinitas y deseo con todo mi corazón que aquí hayas encontrado una palabra, una frase o la respuesta que estabas buscando. Te amo. Gracias.